LinkedIn está cambiando mucho, muchísimo. Hoy ha he hecho dos campañas en LinkedIn y hoy vamos a hacer la tercera para que veáis cómo se puede hacer una campaña en LinkedIn con un vídeo, subir un vídeo a LinkedIn, segmentar y hacer una buena campaña. Esto es lo que vamos a ver hoy en este capítulo de este episodio de nuestro canal de YouTube Enfoque.com. Mi nombre es Juanjo Mengual y hoy hablamos y vamos a ver en la práctica cómo hacer una campaña en LinkedIn, segmentando y haciendo que nos vean un vídeo concretamente. Entramos en materia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer una campaña en LinkedIn y vamos a hacerla subiendo un vídeo para que veáis cómo funciona con el nuevo, el nuevo sistema. Nos vamos en nuestro perfil personal, primer paso, en productos, veis aquí arriba, podéis empezar a publicar un anuncio en donde sea en publicitar. Vamos a arrancar en publicitar como si fuera de cero y evidentemente yo tengo ya, um, ya listo el... El, la cuenta publicitaria la primera vez te va a pedir los datos, etcétera, etcétera, tienes que vincularle a una página de empresa o no. Si lo haces a nivel particular es, eh, te deja unos anuncios y si lo haces a nivel de página de empresa te, te deja otros. Ponemos crear anuncios y ya tenemos la página de dashboard o el cuadro de mando, que es el que, el que manejamos aquí, como veis, con distintas campañas activas en diferentes cuentas. Dicho esto, vamos a elegir la cuenta. Vamos a poner la cuenta, insisto, de en este caso, esta cuenta de empresa, porque la individual no nos deja hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Aquí vemos que hay, de hecho, una campaña en marcha que eh, está en curso. O sea que vamos a decir tiene 44 clics y la vamos, de hecho, a, a arrancar una campaña de cero. Otra vez de nuevo. Y en este caso, vamos a crear un grupo de campañas. Esto funciona así, grupo de campañas, campañas y anuncios. Podemos crear también un anuncio dentro de un grupo de campañas. Vamos directamente a la página, a la pestaña de anuncios. Y aquí están ordenados de, eh, desde el principio hasta el final. Aquí podéis ver incluso la campaña que está activa en estos momentos. Entonces, a partir de aquí sabemos los resultados de esta campaña y vemos qué es lo que nos ha, nos ha aportado esta campaña. Eh, vamos a arrancar la campaña y vamos a crear la campaña desde aquí. Tenemos estas opciones en cuanto a percepción, visitas al sitio web, interacción, visualizaciones de vídeo y en cuanto a generación de contratos, de contactos, que son los leads. Vamos a hacer una de visualizaciones de vídeo, que es el, el, el objeto de este vídeo. Creamos un público, podemos seleccionar un público de los que tenemos. No, lo que voy a hacer yo es simplemente pues, crear un público nuevo. Idioma de perfil, ponemos el español, ojo. Que puede ser que, insisto, que os suceda que eh, alguien se diera de alta con un perfil en inglés. Pero vamos a hacerlo en la ubicación reciente o habitual. Añadimos la ubicación. En este caso yo quiero ir a toda España. un perfil. Cuando los perfiles son de muy poca gente, no nos deja arrancar. Por eso a veces es mejor arrancar toda España. Vamos al formato de anuncio. Y vamos a, a añadir criterios de segmentación. Atributos del público. Podemos elegir tipo de empresa. En mi caso, a mí me gustaría que el tamaño de la empresa fuera una empresa pues, que tenga más de 51 empleados. Entre 51, de 200 a 500 empleados, de 500 a 1,000 empleados. Creo que ese es mi target en este momento de lo que voy a hacer. Pero bueno, es una prueba, con lo cual eh, luego podemos cambiarlo. Añadimos nuevos criterios de segmentación. Podríamos añadir eh, la característica demográfica, edad y sexo, cosa que no interesa para nada. Podríamos añadir educación, disciplina académica, titulaciones, universidades y experiencia laboral, que es un poco donde vamos a, a incidir un poco en tema de cargos. Aptitudes, años de experiencia, cargos. Entonces, vamos a buscar en cargos, en este caso, veis que os pone ejemplo aquí abajo, yo voy a buscar director... Por ejemplo, aquí te pone muchos ejemplos, Vamos a poner un director de ventas, que es en el caso del que yo voy a... ¿Veis cómo aquí, en la parte de derecha, ya va bajando el número del tamaño del público objetivo? Entonces yo voy a dar director de ventas, director ejecutivo y va subiendo. ¿Mm? El director de desarrollo empresarial, eh, en mi caso concreto puedo elegir aquí 6 director, sube a 16.000 porque algunos han puesto es el director vamos a poner director de marketing también y sube 17.000 para mí es un público que está bien definido con esto ya es suficiente podemos poner director empresarial que sería el owner de 21.000 personas con este criterio dicho esto ya no añadimos ningún criterio de segmentación podríamos excluir personas en este caso por algún. oye no quiero que determinada empresa me vea o que determinados intereses eh, yo añadiría aquí un interés más quizás que, que podría añadir por ejemplo añadir un nuevo criterio de segmentación cargos que actualmente tengan esto y que tengan estas empresas y añadimos un criterio de segmentación por ejemplo que en intereses pues eh, tengan intereses de los miembros en marketing b2b vamos a poner en marketing y publicidad que tengan intereses en marketing y publicidad en general o en marketing b2b vais a ver cómo esto baja y se ha convertido en algo muy, muy pequeño. Entonces voy a quitar este criterio de marketing que tiene publicidad y voy a dejarlo en 20.000. O sea, vamos a ir a un público en el cual, insisto, España, empresas de este tamaño, de España, con estos cargos, y vamos a incidir, que es el perfil que estoy buscando yo, vamos a habilitar la expansión de público, esto lo va a ver si lo ve interesante o no, y elegimos el formato de anuncio de vídeo. A partir de aquí, vamos a fijar un presupuesto diario. Siempre puede ser un 20% más. Vamos a añadir en este caso 10 euros al día. Vamos a ver si 10 días es suficiente. Hacemos una prueba. Hay que poner la fecha de inicio, que sería el mismo, y establecemos una fecha final. Si no la establecemos, va a estar siempre en marcha esta campaña. De por defecto te viene un mes. Yo me voy a poner una semana. A partir de aquí, sé que está controlada, puesto que no se va a aumentar ni a pasar de lo que yo eh, quiero. Puja automática, aquí nos da un ejemplo, ve que puede imprimir entre 5.000 y 13.000 en 30 días, que el gasto va a ser entre 90 y 254 euros en 30 días, como yo solamente lo pongo en, 60, en 7 días, son 60 euros, y el porcentaje de, de visualización está en menos de 32%, que no está mal, o sea que lo van a ver entre 300 y 1.000 personas de mi público objetivo. Guardamos y siguiente, no cambio el formato del anuncio y ya está. Hemos guardado la campaña y vamos a añadir el anuncio. Creamos el anuncio. Si hubiera un contenido actual, hubiera puesto el contenido actual y vamos a poner eh, pues, el texto. El anuncio es, es un interno nuestro, el nombre del anuncio. Vamos a poner el B2B España y el texto del anuncio. Pues, eh, ¿cómo facturar más con nuestros clientes? ¿Cómo vender más? A nuestros clientes y a potenciales con el, vamos a ponerlo con hashtag Big Data. archivo de vídeo. En... A ver si nos deja. Aquí ya mi vídeo ya descargado. Ya lo tengo pillado. O sea que lo tengo preparado. Vamos a buscar el vídeo que es este. A ver si nos deja. Tiene subtítulos y el titular. Eh, las ventas de comerciales y el Big Data. El URL de destino. Vamos a buscar una URL de destino. En este caso, la URL de destino es mi página web personal, donde voy a dirigir todo esto. Y cuando se cargue la página de destino, esta URL que habéis visto hace un instante. Esperamos al Pixel. Vamos aquí a B2B. Esta es la página. ¿Cómo aumentar un 40% de facturación con los clientes? Y vamos a poner esta URL. Estamos haciendo una campaña. Vamos a poner. Es obligatoria la URL. O sea que hay que ponerla. Las ventas de comerciales y el Big Data. Vale. A partir de aquí. Llamada a la acción. Donde pongo. Más información. Y ya está. Vamos a repasarlo todo. Aquí te decía las, las características. Cómo vender más a nuestros clientes y a potenciales con el, con el Big Data, las ventas de comerciales y el Big Data. El vídeo está ok. Creamos la campaña. Y a partir de aquí, evidentemente, ya he puesto el píxel de LinkedIn y el píxel de Facebook, etcétera, etcétera, en la web. Y el, pro, el ahora está cargando el anuncio. Y a partir de aquí lanzamos la campaña. Está en proceso, está subiendo. Me dice que va a estar un minuto. O sea que voy a cortar esto un poquito. Y cuando esté listo, nos dejará lanzarlo. Insisto que aquí está la previsión de resultados. Dice que en siete días, que es donde yo voy a estar machacando este tema, puede gastarse máximo 60 euros. Podemos llegar a 3.250 impresiones de público objetivo. Y el porcentaje de visualización será este. Aquí tenemos la campaña. Aquí la tenéis. He puesto Bob Data, con lo cual. Guardar y anterior. Este es un error que he puesto. a revisarlo. Siempre hay que revisar el anuncio un par de veces. Eh, guardamos y siguiente. Puja automática. Visamos que todo esté bien. Y a partir de aquí editamos el anuncio y ponemos no Voctata, sino Big Data. Big Data. Ahora aquí sí que guardamos. Entonces aquí ya sale otra vez Bogtata Un segundito, chicos, vamos a ver, editamos otra vez, a ver la vista previa. Se ve que no me ha hecho ni caso con él. Ahora sí. Ahora sí. Vale, no lo había cambiado, perdonar. Guardamos este anuncio y ya nos da la opción de lanzarlo. Aún así tenemos la campaña en borrador y podemos ver cómo queda. En acciones, veis aquí la vista previa. Y ahí sale en un móvil en un ordenador. Os aconsejo que en los vídeos pongáis texto porque desde, desde el móvil no van a ver. Como veis aquí, aquí está el texto. Cómo vender más a nuestros clientes a potenciales con el Big Data. Es mucho texto. Como veis, más información. Las ventas comerciales y el Big Data. Más información. ¿Vale? Pues hemos visto ya el, el, el previo y lanzamos la campaña. Ahí está. Fácil. Lanzamos la campaña. Muy bien. Ya te envías aquí que es una especie de dashboard o cuadro de mando donde aparecerá. Exactamente. Si tenemos el Insight que nuestro hemos enviado esto ya está verificada a mi página web, con lo cual ya tenemos el rendimiento de la campaña verificado. Hemos puesto el, el pixel, el Insight tag, que llaman ellos dentro de la web para poder hacer remarketing a todos los que uh, queramos. Y la campaña ya está en marcha. Espero que os sirva. Desde luego hay que probarlo y hay que ir testeando. Esto es lo que hay. Espero que te haya servido todo esto que hemos estado hablando y ya sabes que LinkedIn tiene muchísimo más. No te olvides si quieres saber cómo hacer un perfil de pulsar aquí arriba y ahí te voy a aconsejar de cómo hacer un buen perfil profesional en LinkedIn. LinkedIn es... La herramienta B2B por excelencia. No dejes de usarla y contento y con un plan, por supuesto, por anticipado. Nos vemos en el próximo capítulo. No os perdáis los siguientes vídeos que os propongo aquí en este canal, en plan de Un saludo de Juanjo Mengual, amigos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Adiós!